Hola, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que comentasteis el anterior episodio. Si tenéis vídeos de errores ciclistas y queréis que aparezcan aquí, los podéis mandar a bicinups@gmail.com. Empezamos. Número 9. el semáforo en rojo, llega un adelantado, el semáforo nos deja salir, pero el adelantado no se entera. Lo mejor es no perder nunca de vista el semáforo y así salir con ventaja. Número 7. Puente de Segovia. El semáforo está en ambar parpadeante, espera que pasen los peatones, trago el primero. Ups. ¿Por qué es peligroso esto? Porque así estoy incitando al resto de vehículos a que arranquen, poniendo en peligro a esta ciclista que no vi. No hay. es contraria por ahí, ¿eh? ¿Qué quiere decir contraria por ahí? Por si no queda claro, os he dibujado un esquema de por dónde sigue el carril bici. Y afortunadamente Mario corrigió su camino. 5. Puerta del Sol y Calle Mayor. Como ya sabéis, hay que ir siempre con mucho cuidado por aquí. Perdón, no le vi ups, un susto por listo, he ido más rápido Número 4 Estamos en la calle Alcalá, a la altura del Retiro cuando llega una ciclista con vestido y se pone a un lado del coche, esto es una mala idea, pero bueno, por lo menos va elegante y por el asfalto, no como esos tres que van por allí con el chaleco reflectante por la acera. Al ponerse en verde, la ciclista se convierte automáticamente en un misil y se echa a la derecha todo lo que puede. La persona que conduce el coche es sensata y espera pacientemente. Lo suyo es pararse siempre justo enfrente o justo detrás de los coches. Nunca a un lado compartiendo el carril. Número 3. Estamos subiendo por la calle Segovia cuando vemos enfrente a otro misionero. Creo que aquí lo mejor es ir por el carril del medio, en vez de por el ciclocarril. Porque así no te agobian los coches que quieren meterse a la derecha, ni los que quieren seguir. Eso sí, siempre por el centro del carril. La técnica esta de guiado, si acaso, por una cuesta arriba de un solo carril, y cuando haya espacio para que nos puedan adelantar sin peligro. Por ejemplo, en la cuesta derecha. Número 2. Estamos a punto de salir del retiro. Por aquí vamos despacio y con buena letra, porque en las puertas tenemos varios puntos ciegos y sobre todo durante el día se, se nos puede cruzar un niño o un perro corriendo. Y si vais en bici bici-mar, recordad que las luces vienen incluidas y que solamente hay que pulsar un botón. Número 1 Aquí podemos ver un ejemplar de misil guiado y ninja a la vez. Va pegado a la derecha y sin luces. Muy, muy, muy, muy mala idea. Por suerte, estos coches le ven y le adelantan cambiando de carril, pero no siempre va a ser así. Cero. Coche, uno frenos, macho! Ir sin frenos fuera de una pista cerrada es muy peligroso. Nunca sabes cuándo te pueden hacer falta, así que no hay excusa para no tener siempre los dos frenos a punto el PRO. Luz delantera blanca, bien. Luz trasera roja, bien. Va por el centro del carril, bien. Y para terminar, os quiero enseñar el atajo que me enseñó Jaime, el cual lo aprendió de José y este, a su vez, de una señora que pasaba por allí con su bici. Vale, chao.